Ey, dice lo que sé, pa' que quede claro, pa' que quede claro negro, pa' que quede claro negro ey, ey, ey. Bebé, dime qué pasó con tu ego, se divirtió un poco y volviste de nuevo Tú sabes que por ti yo muero Confía en mí y empecemos de cero cante el cielo cuando estás conmigo Tomamos mal y hoy quedamos desvestidos Cuando pasamos tiempo juntos a divertidos Si se meten con nosotros le metemos un ti. Pasó con tu ego, Tírame la ubique alto que te llevo, dime dónde quieres que por ti yo me muevo, Decirle a llegar tu que a toda me atrevo, zona oeste y zona sur, este salve es el Soy lo que sea. Si se mete, le metemos un Si se mete, le metemos un Te quiero para mí, dime mador, confía en mí Que vamos a hacer ese pegas un yo se te dice Sigo esperando tu mensaje Si se mete, le metemos un Si se mete le metemos un Te quiero para mí Dime mador, confía en mí Que vamos a hacer ese pegas un Esperando tu mensaje Ni pasado ni futuro Vivimos el presente porque eso es lo seguro Lo aseguro mm. Bebé dime qué pasó con tu ego Yo por ti hasta bajo la luna, estoy contigo y no queda ninguna Tomamos un y quedamos en una. te beso en el huevo y te tengo desnuda Bebé dime qué pasó con tu ego, te diste un poco y nos vimos de nuevo Esto es algo serio, ya no estamos pa' juego, Confío. Enciendamos el fuego Debajo la luna Mi manos ya sudan la vida y el mío se suman Te pido ayuda Tus ojos miran a los míos Y las miradas se desnudan Tus ojos miran a los míos Y las miradas se desnudan Pa' que quede claro, negro, Dice lo que sea Si se mete, le mete monti Si se mete, le mete monti Vivo yo no recuerdo, vivo sabes Lo gusté, nunca falla, es el falla Si se mete la metemos en ti Si se mete la metemos en ti